la gente lo grita, la gente, la gente no habla, lo no habla, todos no recordaremos recorda, estas recordar, carcajadas. Mejor esta carcadas, que estar aburrido en tu casa, recuerda. Jornadas las juveniles las de barajas. La gente lo no grita, la gente lo habla, todos no recordaremos recordar, estas carcajadas. Mejor que estar, que estar aburrido en tu casa, casa recuerda. Jornadas juveniles de barajas.